Te enterado o no. Sí, sí. Sí. Me lo he pasado Me bien. bien. Me lo he pasado por arriba. Vamos. Saca, si saca de otro mundo, te lo has pasado por arriba. Yo he pasado por arriba. Oh, si sí, te pongo nada mano Voy primero, voy primero. Sí, bien. No. ¿Te da la bola? Sí ¿Te ha tachado? Claro Yo creo que es más la ¡Eh! Me encanta tu <ríe> tanto ¿Me llega a tirar para atrás? Y sí, es que no avanzaba hay muñeco y... Hay un dinosaurio. Hay dos. ¿Cuántos hay? Tres dinosaurios. ¿Qué huevo? Un, un dinosaurio hay dos. Un, dos, tres... Cuatro. No. O son sea, que dos dinosaurios y ahora ya quedan cuatro. Así que había seis. Ah, tú estás a la derecha, ¿no? Sí. no a ah, la derecha me sale Esa, Es la conexión. ¿Me has echado? Sí, bueno, no ¿Ya empezó tío? Joder Falca está experimentando mucho tráfico Tuvimos más de un millón y medio de jugadores nuevos En las primeras 24 horas No más. Uno no más No tampoco ¿Más de un millón y medio? Sí Y por un juego que, que, que acabó de salir Puede que si sí, todo el de contenido lo han dado Hmm Yo porque va todo el mundo delante y yo voy a detrás, tío Se no ¿Tú, me lo explico No sé oh. Vale... Vamos a ponerlo, bueno, chicos Ponte en pie, eso normal. Ponte el pie, hace el punto. Vale, yo estoy en la meta, yo estoy en la meta. Ah, te apagado, nada, nada, nada, nada. Vamos, me he clasificado. De la misma condición, me juego, ¿sí? ¿Te he clasificado? No, todavía ¿También? no. Sí. Vamos, vamos. ¡Hostia! No. <risa> y lo que me metí. In the face, Justamente en la meta. Estamos trabajando en, el, eh, en nuestro primer parche para el juego. He todos tus comentarios <risa> e ideas. Estamos super agradecidos eh, con todo lo que, han, lo que nos han apoyado hasta ahora. Ojito, que, que se da marca en ¿eh? Fortnite. Pues este juego ha llegado para quedarse ya, seguro. Si meten más modos, meten actualizaciones, meten de todo. Hombre, eh, modos seguramente tienen que meter mucho más. Y yo también, eh, de esto, eh, lo de los amigos, con mucho eh, pondrán uno más porque ya, mira, 10 de 60 son amigos, entonces hacen alianza. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah. lo primero. Yo no sé, yo voy a entrar de muchas piñas. Ahora no, yo el primero, eh. Ahora es el primero. Uy. Y llegué. Uy. Hay muchas piñas. Estoy eh? viendo un búho que tiene carencias. Yo también. Darkplayer, cl <susurra> en clasificado. Oh, el... Ha entrado. Bueno, es el último, ¿no? el sí. ha entrado? A ver. Verdad... Vamos a fijarnos. No, no ha entrado. No ha entrado. Hostia, la había cargado. Yo, ¿qué F? ¿Qué F de bug? No se nada. Se ha quedado a... Milímetros. Hostia, los huevos, tío. Te <risa> me toqué los huevos, eh. Este es lo bueno que veis y lo he no. Pero. ¿eh? ¿Ser, ser un sí. pollo rojo, sí. Yo también. Si contigo, dos. Eh, Uuuuuu. Por favor, déjame en paz. Un huevo. Déjame en paz. Vale, vamos segundo, tengo que verlo explicado en un momento ¡Tome huevo! ¡Tomelo! ¿Qué es? <ríe> yo. lo toqué huevo Pues vamos, ahora hay que robar huevo Pues sí, eh, huevo, ¿Eh, el, amarillo, no? el amarillo, el amarillo El amarillo cuenta doble, creo Solo dice <ríe> que huevo De hambre, huevo, y ya, ay, que nos daba los huevos, nos daba los huevos, si, sí, hombre, claro. El amarillo es que guapo, no es mierda. No Ahí, co co coge el la lado amarillo. Joder, 7, 6, 5. Llevo un huevo, llevo un huevo. Este huevo puede ser de Hostia, me he fui a dar. ¿eh? El lado amarillo. Lava, no, ya lo hemos puesto fino. Saca nada más de que un 7. A amarillo o a la verga? Hostia, 10 por lo menos. No sé, no cuánto. No te creas. Oh. Ahora, Es eh, de eh, las fruta. Oh. Fruta de sí, salto. Eh. Salta sobre la vía de la gretoria y no te caiga. Hostia, aquí quien se caiga muere. Sí, sí, sí. Aquí, quien se, ah. se caiga muere. ¿El qué agarro? Aquí, sí, quien se caiga muere. ¿Qué hombre. ¿Qué, qué? No. ¿Qué va a hacer para la tarde? Vamos, por aquí, por aquí. Lo <ríe> van a agarrar. Me voy. Ah. <risa> que cae más rápido o qué? de cuatro, eso parece. ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! verga. Fue bien. <risa> Me han dado los paletreos la boca. <risa> ¡Hay un unicornio! <risa> Ahora falta la, la semifinal, ¿no? Creo. La de la pared que hay que equipar Troncid. las cosas. Estamos sin trofeo. ¡Ah, oh, trofeo ya! Somos 13 de este ¿Cuál es algo? Vale, primero para la derecha, vale, vale Los mazos me dan mucho coraje, eh Os digo Vale, ganamos ganar ni conmigo, Ojo Oh Marro Okay. Oh, oh. Oh. <laughs> <laughs> <laughs> no El pie. <risa> <Ué>. <risa> Vamos, Vamos. Si tirando esa risa, tío Tu muerte no fion, man.